a todo el mundo, bienvenido a mi canal, yo me llamo Alex. Hoy les quería enseñar cómo funciona el sistema de generador. Una vez que paráis, en el parado se puede cargar los, los coches. Se puede cargar este tipo de coche, como el Chevrolet Volt Opel Ampera y el BMW i3 Rex. Se puede cargar porque llevan generador y se puede cargar parado lo que no se puede hacer ningún coche híbrido porque el híbrido no es eléctrico con con autonomía extendida así que en su caso como no lleva el generador ningún coche híbrido lleva el motor de gasolina inclado a las ruedas pues solo carga la batería cuando conduce o cuando frena y así le ayuda a ahorrar el motor que está cuando conduce, pues la, la batería ayuda a ahorrar gasolina. Pero en este caso hoy les voy a mostrar que este coche una vez que esté parado, aparcado se puede cargar solo. Porque lleva el motor generador. Os enseño cómo es. Muy bien. Pues este truco hacemos esto eh, ahora mismo está encendido el coche que está ready está usando la batería no está funcionando el motor de generador porque está arriba y aquí abajo está la batería está usando ahora la batería para todo el sistema de, de calefacción de ventilación de asientos calefactables y para conducir ¿Cómo funciona el generador? Pues hay dos opciones. Una se puede cargar solo cerrando el coche y cuando cerráis el coche abrir el capot. La palanca del capot que hay abajo abriéndolo en este tipo de coche. Cuando se abre el capot se enciende el generador automático y carga el coche sin que esté encendido. Impresionante, y puede ir a hacer una compra mientras el coche está aparcado, cerrado totalmente, nadie puede entrar, nadie puede llevar el coche porque la llave está conmigo. Yo me voy a Hacienda a 200 metros o 300 metros o me voy por ahí. y Mientras el coche se está generando eh, electricidad y cargando mi batería, en caso si no tenéis el enchufe, os enseño cómo es. Mirar, cuando vosotros cambiáis, apretáis el botón MOD y ponéis en opción de retener, se cambia automático al de gasolina. El depósito y el coche empieza a arrancar. Cuando cambiamos, por ejemplo, ahora mismo, mirar la marcha atrás se cambia a marcha atrás vamos a acelerar y retiene ahora mismo lo que está cogiendo ahora funciona como un prius vale lo que hace es que ahora cuando está eso teniendo batería en función de retener cuando no es más de 20 km por hora funciona batería y luego cuando vas acelerando funciona directamente el depósito y consume gasolina para dar gasolina al eh, generador y del generador pasa la corriente a la batería pero mirar eh, si nosotros abrimos si nosotros abrimos la palanca que hay aquí, está abierto la compuerta, se ha encendido el, el generador ¿Oís? se ha encendido el capó que vemos que está medio abierto, está allí abierto, se ha encendido el motor de generador, empieza a cargar, producir electricidad y cargar la batería aquí lo veis que se ha encendido el motor y está cargando ahora la batería la batería se ha apagado, se ha guardado porque está cogiendo el gasolina para el generador y produce electricidad y si nosotros queremos cargar parados más rápido todavía, apretamos y ponemos montaña, se activa montaña y el motor empieza a revolucionar, empieza a revolucionar con más fuerza, con más fuerte, generando más electricidad todavía. Lo vemos montaña modo montaña ahí está pues cuántas cuánto tenemos de batería 1 2 3 4 5 vale muy bien pues está puesto modo montaña está abierto el, el, el cofre el donde está el motor la el capot y Ahora mismo llave está en mi bolsillo. Yo cierro el coche. Yo cierro el coche. Y me voy tranquilamente a hacer una compra mientras el coche se carga. Estoy aquí de vuelta. Voy a cerrar el capot. Y ahí es cuando se, apa, se para. Muy bien. Ahora vamos para adentro para ver cuánto ha cargado. Bueno, aquí estamos de vuelta. Ya he cerrado el, el, el capot. Y ahora, mirar, ha cargado 4 kilómetros creo vamos a ver el vídeo anterior, los voy a hacer una foto los cuelgo ahora aquí y veréis los kilometrajes, creo que ha sido 21 kilómetros cuando he puesto en modo montaña, he abierto el capot y me he ido a comprar la compra había carga para 21 kilómetros cargado 4 kilómetros así que no ha subido nada porque yo creo que cuando hemos ido es poco todavía eh, cuando, cuando, cuando hemos puesto el, el el modo montaña y cambiamos de la batería al depósito automático se encendió, abrió el capot, se encendió el, el motor generador e empezó esto, se ha guardado se ha quedado en fondo en mate y se ha paralizado ya que consumía gasolina para producir el, eh, electricidad y funcionaba el generador. Así que eh, por estos 5 minutos no he subido nada, pero si vais a esperar unos 15, 20 minutos, os sube una, dos rayas seguro. Así que como veis, en parado hemos cargado en 5 minutos 4 kilómetros, que podemos ir en eléctrico sin consumir bastante más de lo que ha consumido en parado, porque en el parado el coche puede con, eh, cargarse, ya que es generador, pero consume muchísimo menos que cuando mueve 1700 kilogramos de, de este coche. Entonces consumirá un poquito más, ya que sabéis que a los 100 kilómetros este coche, el generador, lo consume para producir electricidad a los 104 4 medio litros dependiendo también de la carga que lleváis y cuántas personas lleváis también sube o baja pero yo creo que lo más fácil es cargarlo en el enchufe eh, es más económico en casa si tenéis oportunidad de descargar también gratis en, en el trabajo en algún sitio donde vais en algún aparcamiento os sale el, el, el cargar gratis y así tenéis unos 40 o 50 o 20 kilómetros, dependiendo del tiempo que vais a cargar, vais a tener carga eléctrica gratis conduciendo en eléctrico, sin contaminar y ir 100% en eléctrico. Mi gente, ustedes han visto las diferencias de un motor generador y un motor de híbrido o de cualquier otro coche de gasolina o de diesel muchas diferencias sí que hay así que aparte del generador genera electricidad en movimiento también en parado una vez que aparcáis este es hacéis una compra y no tenéis opción de enchufarlo para cargarlo podéis contaminar un poquito no tanto cuando conduzcáis el coche sin autonomía eléctrica y moviendo usted con carga y con coche pesado de 1700 kilos, contamina un poquito más, pero podéis ahorrar esta contaminación estando parado, contamina poco, cargar en las baterías, 10, 15, 20 minutos, mientras hacéis una compra o toma un cafetito, puede conducir luego con autonomía de 15, 10 kilómetros más. Así que espero que le haya ayudado este vídeo, espero que ha sacado de dudas a la gente que tenía preguntas sobre el generador, no sabía cómo funcionase, ahora ya lo ustedes han visto. Así que comentar en comentarios, encantado de contestarles, y si tiene alguna pre pregunta preguntarme. A lo mejor lo haré algún vídeo sobre esta pregunta. Un saludo de parte de Alex. Muchas gracias por ver mi canal, nos vemos en el próximo vídeo.